BOOM chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que estás aquí visitando este canal, no se te olvide suscribirte para que puedas recibir más tips y más videos de estos. Este Hoy les voy a enseñar cómo hacer crecer su cabello de una forma muy rápida Este y también les voy a dar unos tips para que sea un poquito más saludable porque eso es muy importante al momento de querer crecer el cabello. Es importante que... También lo mantengan, sepan qué cosas hacer para mantenerlo saludable. Así que vamos a comenzar. Bueno, la primera recomendación es obviamente la dieta. Todos te van a decir esto, toma mucha agua, come saludable, bla, bla, bla. Pero mejor les voy a decir qué comer para que ustedes conozcan qué comidas son las que ayudan a hacer crecer el cabello. Ahorita en un momentito se los digo, pero la recomendación número uno, obviamente dieta saludable. Coman saludable, tomen mucha, mucha, mucha agua. El tip número dos, tienen que dar un masaje en, su, eh, en el cuero cabelludo este, de menos 5 minutos. Entre más tiempo mejor, pero con 5 minutos basta. Y háganlo antes de irse a dormir. Este pueden poner aceite de, uh, de. aceite de oliva o castor oil. Que creo que se dice aceite de castor. No sé. Se los voy a escribir aquí abajito. Este, pero esto ayuda bastante, bastante a la circulación del cabello. Tengo un comezón, A la circulación del cabello. Háganlo por. Toda, toda su cabeza de esta manera. Háganlo por la noche. Ya sé que puede ser tedioso, pero chicos, esto les va a ayudar cañón a crecer el cabello. Esto es, es el secreto para que crezca su cabello. La forma en cómo... Bueno, esto y entre otras cositas, pero esto es muy, muy importante. eso Háganse un masajito. Muy, muy importante. Ah, el aceite déjenlo por la noche y ya se pueden bañar en la mañana el tip número 3 ahí les va las comidas necesitan comer no, no todos los días pero sí háganlo muy seguido entre más seguido mejor este salmón aguacate nueces o nuts como cacahuates eh, siempre recomiendan los nueces porque tienen muchos muchos beneficios y otro muy común sería el, um, la, la yema, la parte amarillita del, del huevo. Estas comidas tienen un tipo de vitamina que ayudan a... a... Comentar el crecimiento del cabello, así que no se les olvide comer lo más seguido que puedan de estas comidas que les acabo de mencionar. El tip número 4 es agregar una mascarilla que fomente el crecimiento del cabello. Hay varias mascarillas, por ejemplo, hay unas de tomate que ayudan, de aceite de oliva, de huevo, de aloe vera, de... Uh, no recuerdo lo otro, pero son varias, hay varias cositas que te ayudan a hacer crecer el, el cabello, pero no te voy a enseñar dos que son muy sencillitas y son muy como que, ahí las tengo en mi refri, los voy a hacer ahorita mismo ya, pero quédense al final del video para poder mostrarles cómo hacerla y cómo prepararla, el tip número 5, ahora Ahora les voy a enseñar algunos cuidados que ustedes necesitan este, hacer en su vida diaria para que puedan cuidar su cabellito. Así que una de las cosas es proteger su cabello del calor. Esto, chicos, es muy, muy importante. Ya sé que en todos los videos de, de las chavas que les enseñan a la Seattle y bla, bla, bla, todo el mundo te va a decir, oh, cuida el cabello. Pero también, si, por ejemplo, si estás en México y hace mucho calor o si estás en la playa, trata de llevarte tu botecito de... Protector para el calor y póntelo. No creas que nomás al planchártelo te lo va a dañar. También el sol daña el cabello. Aunque ustedes no lo crean, te va a ver más saludable y por supuesto que va a fomentar más el crecimiento. Cuiden su cabello del sol, no es broma. Otra recomendación es no lavar el cabello tan seguido. Ya sé que muchas quizá hagan ejercicio y digan, no, oh, ¿cómo no voy a lavar mi cabello? Dos días que vayan a hacer ejercicio, este, laven su cabello después de que vayan al gimnasio. Espero que me entiendan. Pero traten de no lavarlo todos los días. Este, así que, por ejemplo, cinco días a la semana. El hace lunes haces gym, el miércoles también y el viernes. Así que lava tu cabello lunes, miércoles y viernes. Y ya el martes y el jueves este trata de usar una gorra o algo para que no se moje. este Lo puedes mojar, pero mientras no le agregues acondicionador o o shampoo, químicos porque los shampoos y todo eso son químicos así que entre menos cosas que le puedas poner durante la semana, mejor pero la razón por la cual les digo que no se lavan el cabello todos los días es porque el cabello tiene eh, aceites naturales que los ayudan a... que ayudan al cabello a mantenerlo como suave y sleek no sé cómo traducir esto pero sleek y esto... Ayuda a que el cabello se vea muy, muy bonito. Como les mencioné, no usen tantos productos. Sí, es importante usar shampoos. También venden, shampoo, eh, shampoos. venden shampoos naturales a veces. Si sí, puedes ir por ellos, de hecho en México creo que te venden en unos tambos así. Hay varios tambos de shampoos. Y creo que muchos de ellos tienen más como cosas naturales que les echan. Si vas a las tiendas a comprarlos que siempre compra uno... Esos tienen muchos químicos, no diciendo de que yo no los uso. Yo uso muchos shamp esos shampoos porque a veces es difícil conseguir shampoos naturales. Pero yo lavo mi cabello como dos o tres veces por semana y por lo tanto no le estoy agregando tantos químicos. Yo me lo lacio como una vez o dos veces al mes. Y este, cuando voy a tener alguna fiesta o un evento o algo, este, procuro alaciarlo ese día y ya durar como dos o tres días sin lavarlo y ya después lo lavo este, y pues con mi shampoo. Lo los únicos productos que yo me pongo es mi shampoo, mi acondicionador y el este de, para protegerlo del calor. Otro tip es de que uses menos la secadora. Ya sé que muchas mujeres tienen este problema de que se bañan en las mañanas y quieren llevar, eh, irse con el cabello seco o bañarse después del trabajo o después de la escuela o antes de irse a dormir unas dos horas antes para que se pueda secar poquito su cabello. Séquenlo con una, este, una camiseta, no con una toalla porque eso les va a dar menos frizz y se va a sentir más padre al secarse, a ver bonito el cabello. So, traten de usar menos la secadora porque eso es muy dañino, dañino y muchas de las chavas lo hacen todos los días. Otro tip es agregar eh, acondicionador que lo dejas puesto. Se llaman leave-in conditioners que básicamente significa de que al momento de... Lavar tu cabello con champú, te vas a poner un acondicionador y ya no lo vas a enjuagar. No se enjuaga este acondicionador y eso va a ayudar a que todo el día tu cabello se mantenga muy, muy, muy, muy suavecito y, saber, y se va a ver muy, muy natural. Se lo recomiendo muchísimo. Ya sé que les dije que traten de eliminar los los productos, pero si están lavando su cabello de dos a tres veces por semana, entonces va a estar muy bien de que solamente usen un shampoo, un acondicionador y quizá para cuidar el calor y el producto para cuidar el calor, tu cabello del calor y nada más. Pero sí les recomiendo el leave-in conditioner. Y bueno chicos, este, ahora para la mascarilla este, lo único que necesitan va a ser dos cucharadas de aceite de oliva, dos eh, yemas de huevo y agua. No importa cuánta agua le pongan, le pueden poner un chorrito nada más. Van a revolver todos los ingredientes y después se lo van a aplicar esto en su cabeza. Van a masajear el cuero cabelludo de 5 a 10 minutos. Y ya después amarren su cabello, déjenlo con una bolsita. Si no tienen de estos gorritos, pueden poner una bolsita. La verdad que no necesitan gastar en estas cosas porque a veces pueden ser caras. no este, puedes usar esto y ya después déjalo por 20 minutos. Déjalo ahí que reposen los 20 minutos. Ponte a hacer qué hacer o tu tarea o lo que sea. Este, 20 minutos. Estoy aquí esperando que pasen los 20 minutos y estoy editando ahorita este este video, chequen. Miren. Y miren mi cara. Este pedacito va a ir ahí. Ya pasaron los 20 minutos, vámonos a lavar el cabello. Y ya después te lo vas a enjuagar este, con tu shampoo, te lavas bien el cabello después con tu acondicionador y es todo. Y no te lo vayas a secar, deja que se seque natural, así con una playera te lo secas. Y es todo, eso es una mascarilla. Y la siguiente mascarilla que es muy, muy sencilla es el aceite de oliva si no tienen, traten de invertir venden unos botecitos chiquitos les recomiendo mucho, mucho el aceite de oliva esto es buenísimo para el cabello igual lo que tienen que hacer es agarrar poquito en las manos y metérselo así entre el cuero cabelludo y masajear por 5 a 10 minutos esto, aparte de que se va a sentir muy rico después del masaje va a haber mucha circulación en su cabello y esto va a fomentar a que crezca el cabello pero cualquiera de estos dos mascarillas en un mes, les juro que en un mes van a notar una grande diferencia. Ah, pero Espérenme, espérenme. Las mascarillas se van a aplicar de dos a tres veces por semana. Así que el día que te vayas a lavar el cabello, trata de hacer la mascarilla. Recuerda que nomás lavar tu cabello de dos a tres veces a la semana ya sé que ya van como tres veces que se lo repito pero háganlo háganlo háganlo y este apliquen esta mascarilla mientras estén haciendo otras cosas mientras arreglan su ropa o lo que sea que vayan a hacer para bañarse y ya cuando se van a bañar ya se enjuagan quiero enviar un saludo a Bielka Araceli Moreno <ríe> a Carmen Barrera de Huerta Fati Gómez creo que le había enviado muchas veces a Fati, pero no importa a pata galáctica a huge kawaii no sé si lo estoy pronunciando bien pero huge, huge or huge kawaii kawaii y a Daphne Mariam Javier Chicos, los quiero mucho. Recuerden que si quieren un saludo, solamente comentenlo aquí abajito y yo espero que en el próximo video les pueda enviar saluditos. No se les olvide seguirme en mi Instagram. Ahí estoy subiendo unas fotos muy, muy padres este, de viajes y de cositas. Y también no se les olvide seguirme en Facebook porque ahí estoy posteando todos los videos que voy haciendo. Absolutamente todos y así no se los vayan a perder. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya este, gustado. Nos se les olvide comentar y díganme si ustedes tienen otro tipo de mascarillas otras cosas que han hecho ustedes para que les crezca el cabello y para que sea más saludable así para ayudarnos entre todas, darnos los tips. Chicos, los quiero mucho, nos vemos en la siguiente